Pues yo me llamo Marta y soy de Barcelona, bueno, de un pueblecito, pero llevaba ya cuando empecé a la universidad me fui a vivir a Barcelona y estudié Derecho en la universidad. Y nada, me gustó mucho la carrera y todo, pero yo nunca hice Erasmus, entonces siempre me quedó un poco la espinita de irme, pero por circunstancias pues no me fui durante la carrera y cuando terminé estuve trabajando durante un añito allí como abogada y sí que me gustaba, pero no me acababa de llenar. Y entre eso, que tampoco estaba del todo bien pagada, que quería mejorar inglés y quería hacer estudiar algo un poco distinto a lo que había estudiado, decidí venir a Australia a hacerlo. ¿Por qué Australia y no irme a otro sitio más cerca de casa? Empecé mirándome a Inglaterra, pero me tiró atrás el tiempo, un poco que como que ya estaba muy visto, muchísima gente que conocía estaba allí. Pensé que acabaría diciendo un poco lo mismo, tanto en Barcelona como allí. Así que se tenía claro que tenía que ser algo de habla inglesa. Sé que Estados Unidos es muy complicado para trabajar y todo esto. Y mucha gente me había hablado bien de Australia, así que me vine para acá. Hace tres meses ahora. Pues estaba, al principio, cuando me lo empecé a mirar, empecé a mirar Melbourne. Pero me dijeron que el tiempo es muy loco. Entonces yo soy más de sol y me gusta el buen tiempo. En Barcelona, siempre, o sea, normalmente hace buen tiempo, aunque hay invierno, pero el invierno es bastante light. Entonces me dijeron, si has vivido tiempo en Barcelona, Sydney es lo que más te parece en cuanto a vida, cosas para hacer, la gente, hay muchísimo movimiento de entrada y salida, el tiempo es bueno y por eso me vine a Sydney. Porque me gusta mucho la ciudad, yo soy de ciudad, entonces por eso escogí Sydney. ¿Lo mejor de Sydney? Um... A ver, la oferta que hay, tanto o sea, de trabajo, de estudios, eh, cosas para hacer, también hay yo sé, un montón de centros comerciales o um, comprar, no te falta de nada, o sea, está súper equipada, muy buena equipada. Eh, lo mejor igual también es en plan las pequeñas bahías que hay, que sé que coges en media hora de las estás en Bonda y en Cushy, que esas playas son súper bonitas, puedes hacer un montón de excursiones de día o de mediodía. De, estás en una ciudad, pero a la vez tienes pequeños rincones de desconexión de la ciudad. Entonces es muy fácil poder irte a desconectar, y, sac, eh, irte del centro centro, que es más caótico, porque claro, hay todo el tema de negocios y todo, y claro, es muchísima gente. Entonces si estás agobiado, pues te puedes ir muy rápido y muy fácil. Entonces esto es lo que más me gusta. Yo estoy haciendo un curso Tave eh, de Recursos Humanos. Y entonces lo escogí porque como estudié derecho y luego me especialicé en derecho laboral, vi que igual me gustaba más desde la perspectiva de empresa que no de abogada. Entonces, por eso vi que el recursos humanos me gustaba y por eso decidí venir aquí a estudiarlo y aquí en esta escuela que está súper bien. Me aporta, bueno, conocimientos porque yo de recursos humanos sabía muy poco. De derecho sé mucho porque claro, lo he estudiado, pero en recursos humanos no tienes que saber tanto de derecho, sino más como tratar con las personas, es un tema más psicológico. Más, más mediación que me gusta un montón también. Entonces más esto. Entonces son son clases muy prácticas. Siempre estamos haciendo como mmm, en rol que bueno, como roles, como papeles cada uno, entonces te hacen cambiar el papel, Tú una vez eres el trabajador, eres el jefe o al revés, te vas cambiando. Entonces eso está muy bien. Y de cara al futuro lo veo que para ser si un futuro quiero trabajar en recursos humanos en una empresa, me va a venir bien haberlo estudiado aquí, si me quiero quedar aquí en un futuro, que no lo sé o a nivel internacional, porque claro, estoy estudiando en inglés, entonces adquieres todo el vocabulario en inglés, que es lo que nos falta, porque si puedes estudiar en Barcelona inglés, en una academia, pero te van a enseñar pues como la gramática. Pero claro, de tu oficio no tienes ni idea de inglés. Entonces yo hice una cosa parecida en Londres, un verano, pero de derecho, entonces dije, vale, pues ahora me gusta más esto, pues quiero hacerlo en Australia y aprender el vocabulario, el, los tecnicismos, poder desarrollarme en una empresa... En cualquier parte del mundo en inglés. Entonces, um, los lunes, por ejemplo, es teórico, siempre, todo es teórico. Entonces vienen, pues como en España, no un poco. Viene el profe, te pone el PowerPoint, te explica la teoría, así que puedes participar y todo, pero en eso se parece bastante. Los martes hacemos más trabajo, o sea, trabajos en grupos pequeños. Nos distribuyeron en grupos desde el principio, entonces tienes que hacer trabajos en grupo y montar un poco pues, tu escenario, porque luego al final también te hacen hacer presentaciones, me eh, entregar mmm, assessments, todo esto. Entonces estos son en grupo, entonces el martes el profe viene, primero nos pone un poco en situación, no sé qué, luego trabajamos en grupo y por la tarde pues lo exponemos o sacamos las conclusiones que creemos. Si no es ese mismo martes, pues sí, si no el martes de la semana siguiente, pero más o menos así. Y el miércoles es práctico, pero más práctico individual. Es decir, a veces un día quizás es una exposición, tú solo delante de la clase, otro es en plan el profesor hace ver, de, desde el curso que estamos haciendo, ¿no? Eh, te entrevista, yo soy tu jefe, bueno, tú es una entrevista de trabajo y te viene. Entonces, te, de una semana para otra te tienes que trabajar, te tienes, tienes que trabajar en tu rol, ¿no? Cómo lo harías, tal. Entonces, mmm, o a veces también eres tú el jefe y te llegan cinco currículums y tienes que seleccionar, decir por qué lo seleccionas, o sé qué. Entonces, en este caso es, es más práctico que España, de lo que he estudiado yo en España. Así que es verdad que lo que he estudiado yo es muy teórico porque es muy estudiar. Entonces tampoco puedo comprar otras carreras, pero aquí sí que es verdad que estoy contando que son más prácticas, que, los grupos son súper reducidos. Pero yo creo que somos como 15, entonces es muy fácil. Yo soy de las que peor hablo inglés, porque mucha gente es, ya es de aquí, o sea, ya es australiana o si no lleva aquí 10 años. Entonces, claro, el inglés lo llevan perfecto. Pero bueno, igualmente me espabilo bien, ¿eh? o sea, estoy contenta. <risa> eh, cuando decidí venirme, dije vale, o sea, dejo muchas cosas en España si me vengo, me veo, me vengo para hacer la aventura. Entonces me cogí un visado de un año y medio. Entonces, el curso eh, se distribuye como en tres fases. Una es, yo empecé en julio hasta ahora, finales de noviembre. Luego tengo el, el, un par de meses de vacaciones, que es como el verano de aquí. Luego vuelvo en febrero hasta julio, y luego o junio creo, y sí. luego julio, otra vez hasta diciembre. Eh, entonces, cogí un visado largo por eso, porque dije, vaya vale, ya que voy, lo hago bien y me voy una temporada larga. Luego también es verdad que si en algún momento no estoy a gusto, se si paga cada cuatro meses, entonces si en algún momento no estoy a gusto y tal, pues siempre está a tiempo de irme si me pasase algo tal. Pero bueno, no es mi intención porque estoy bien, o sea que de momento bien. Sí, yo cuando vine llegué un martes por la mañana súper pronto y a, por la tarde mismo ese día ya quedé con Alex, que fue mi colaborador aquí en Sydney. Y la verdad es que genial porque cuando quedamos me llevó al... Lo primero que hicimos fue el teléfono de móvil y luego al banco. Y entonces pues nos fuimos a tomar un café y me explicó un plan un poco todo. Vale, Marta, para encontrar trabajo, aquí, aquí, aquí, piso, aquí, aquí, aquí. Ahora eso, me, me explicó trucos, un poco más o menos también el tema de, de lo que es, tienes que pagar por renta, si con habitación, si no, para que no te timen al principio, que es muy fácil. El tema de la fianza. Yo que sé, a la hora de buscar trabajo, si buscas aquí, ten en cuenta esto, si buscas de esto, ten en cuenta lo otro. El tema de la RSA que te tienes que sacar si quieres trabajar en un restaurante o de también como un certificado para trabajar con niños, como todo que es un montón de información al principio y te agobias un poco, pero va bien. Yo me acuerdo que me lo apunté todo, o Alex me hizo también un esquema, tal, tal, no sé qué. Entonces ya me lo quedé, Entonces ya tú, cuando llegas a casa o el día siguiente te lo miras, tal. y al principio te dices, ay, me voy a perder, pero es fácil. O sea, yo creo que Australia es un país fácil, te lo pone todo muy fácil. Entonces, al cabo de dos días ya está, ya te acostumbras, vale, todo va por aquí, por allá y más o menos genial. Pero claro, el colaborador te ayuda porque aún así o sea, sigues en contacto con él siempre y siempre que necesitas algo porque te sacas el file number o cosas así, pues siempre está a tu disposición, o sea, es, es, está muy bien el soporte al principio, porque si, no llegas muy, o sea, si yo llegase, lo hubiese sacado, porque lo acabas sacando todo, preguntando o tal, pero mucho más tarde y más lento, entonces va bien. Entonces, claro, no es un contestador 24 horas pero que enseguida que pueden hacer un hueco y te ayudan. En plan, venme ver que estoy trabajando de tal hora a tal hora, pero tengo el break a esta hora. Pues vente y comentamos y tal. Y por un grupo de Facebook, por Españoles en Sydney, que también me dijo Alex, ponte en Españoles en Sydney, ponte Ayuda a Australia, grupos así de Facebook, que por allí o sea sacas todo. Y, y vi un anuncio de un restaurante español que estaban buscando eh, gente que, porque yo experiencia de camarera, no tenía nada, pero con inglés más o menos y con ganas de trabajar, españoles, no sé qué, porque no era tanto español y buscaban el español y nada. Fui, porque me quedaba encima, miré, me quedaba cerca del piso donde encontré. Entonces dije, bueno, pues me acerqué un día, un lunes, me dijeron, ¿ah, puedes hacer una noche, una noche, esta noche un trial? Porque aquí el currículum sé ni se lo miran, a veces. Bueno, a veces sí, pero en los sitios que yo he estado, no. Simplemente dicen, vale, pues o hazlo hoy o vente tal día y haz un trial, a ver qué tal. Y te ven, te miran, si les gustas, te llaman, si no, pues no. Y lo hice y me dijeron, ah, pues si nos no has gustado, empiezas el viernes. Y ya empecé. Entonces, de allí, conocí a uno de los chicos que me dijeron, ah, pues en este café están buscando gente. Y fui a este café. iba algunas mañanas. Pero este café me quedaba lejos, entonces intenté buscar otro, pero en el mismo restaurante donde estoy trabajando, había una chica que me dijo, ah, pues en mi café buscan gente. Y me quedaba más cerca de casa, entonces me cambié. Entonces, eso, un poco... Te metes en la rueda y hasta una vez entras y es de aquí, contacto aquí, no sé qué, tal cual. Entonces eso, si vienes con ganas de trabajar un poco de ahí todo, porque, claro, yo nunca había hecho de camarera, pues siempre tienes la expectativa de, bueno, por eso estoy en la carrera, no sé qué, tal, pues nos meten eso en la cabeza, pero bueno, si tienes que hacer de camarera, pues tienes que hacer de camarera. Si tienes que limpiar, pues limpio. Yo sé que hay gente, mucha gente de cleaner, nanis, eh, camareros o gente que está en la obra, no sé qué ibas haciendo y así para al menos mantenerte tú el nivel de vida de aquí, que es caro. A ver, el salario, por supuesto, porque es mucho más alto aquí. Y también los horarios, porque qué pasa? Claro, como aquí van a las 5, em, em, um, empezamos la noche y hasta las 10, 10 y media. Es decir, claro, en España es totalmente al revés. Empiezas a las 9 y terminas del restaurante a la 1 o a las 2. Entonces, claro, esto está bien, porque si tienes las tardes más o menos libres, pues empiezas a las 5, pero a las 11 o así estás en casa. Entonces puedes o irte a tomar algo o irte a dormir, que el día siguiente tienes cualquier cosa. Entonces esta, estas son las, las dos diferencias básicas. Yo creo el salario y, y los horarios, que son mejores. Si sí, desde un principio a la que empiezas a te empieza a llegar dinero, empiezas a entrar... Yo, claro, pues como todos llegamos con unos ahorros de España, pues, pues porque al principio te tienes, que sacar, tienes que ir creando con esto, pero yo, a la que ya encont encontré el trabajo, ya entré, y ya más o menos vas ganando al menos para, para pagarte lo que es el alquiler, que es la, el transporte y el, un poco la comida. Ventajas de trabajar en un restaurante es que en comida no gastas, porque cenas allí o te, si has sobrado, por ejemplo, yo estoy en un restaurante español, si ha sobrado para ella, pues te llevas tupper, entonces ya tienes para el día siguiente, tienes que ir mirando estas cosas. Al principio cuesta un poco estabilizarte a nivel económico, pero como todo. Pero luego, ya, yo al cabo de tres, cuatro semanas, ya sabía lo que entraba y lo que salía. Entonces ya podía hacerme tal y ahora tengo un dinero ahorrado de aquí, o sea, lo de España ya lo he dejado de tocar. Lo importante es, yo creo que al principio, aunque quizás el trabajo no sea tan llamativo, dices, es que no cobro mucho, bueno, pero es mejor esto que nada. Una vez te metes, esto no quiere decir que dejes de, de buscar, pero claro, piensa que si estás trabajando, es dinero que estás, eh, ahí es tiempo que estás que no estás gastando y que estás ingresando dinero, porque si no, si vas diciendo, Ay, esto no porque no sé qué, esto no porque no sé cuántos, es tiempo que estarás seguramente con tus amigos o tomando algo, no sé, qué, que también está bien, pero claro, si lo haces dos días a la semana, bien, pero si lo haces cada día, porque se te va el dinero fácil aquí, se va fácil. entonces esto desde el primer momento, si aceptas un trabajo, aunque no sea de tus sueños, evidentemente, o veas que no, tal, pero bueno, yo tengo esto. Y si no, pues vas buscando, o vas dando voces y tal, y te van saliendo cosas, porque aquí hay muchísima fuerza eso sí, mucha, mucha fuerza. Yo ahora gano unos, entre los dos trabajos, 800 a la semana. Entonces, de renta, antes pagaba más porque tenía mi habitación, ahora la estoy compartiendo y pago un 190, entonces... La Opal, antes me suponía más los gastos, ahora más, unos 30. Y luego, ¿qué más? Gastos fijos, bueno, luego el móvil, que son 40, unos 30 o 40 dólares, depende de la tarifa que te cojas al mes. O sea, es, yo creo que es más barato que España, el tema móvil. Eh, y luego, pues no sé, claro, pues sí, en la comida. Claro, de comida, no sé, o sea, de comida no sé lo que gasto, tampoco. Os voy a engañar, porque no lo sé, porque estoy poco en casa. Entonces creo que puedo gastar unos 40 dólares o sea a semana. Y sí, claro, luego pues si sales, tomas una cerveza y tal, pero bueno, que también te, los, te puedes dar esos caprichos, pero yo qué sé, la mitad la, la, la, la, la ahorro. Me gasto un poco la mitad de mi sueldo a la semana y el otro lo ahorro. Claro, luego esto no quita que quizás tienes, bueno, pues me compro unas zapatillas o me tengo que comprar alguna cosa para ir a trabajar. Son gastos esteros, pero son gastos que no tienes cada semana. O yo que sé, algún día, ah, se me acaba el aceite, vale, el aceite de aquí de oliva vale es caro, sí, pero te compras uno cada dos meses. No te estás comprando cada día. Entonces son gastos puntuales y que, y que, y que llegan, o sea, que, que duran. A ver, en España tienes un poco tu rutina y sobre todo tu núcleo. Es como, en España, yo en Barcelona me costaba mucho conocer gente porque ya tenía mis amigos de toda la vida, mis amigos de la universidad, mis amigos del trabajo y punto. O sea, me juntaba con estos tres grupos y punto. Entonces aquí lo divertido es que cada día es un mundo, cada día te puede pasar una cosa distinta o cambias de trabajo o ahora cosas buenas y cosas malas, también te pueden pasar que ah, pasa algo en el piso, te tienes que cambiar de piso o no estás bien por lo que sea o conoces a alguien que dice, ah pues estoy buscando a alguien que venga a vivir aquí, no sé qué, ah pues me interesa más pues me cambio. Estás como la mente más abierta, ¿sabes? Yo en Barcelona estaba, no tengo mi trabajo, tengo mi piso, mis amigas y, y de aquí no me sacas, y estaba bien, ¿eh? Pero de aquí no me sacas. Aquí cada día conoces a gente. Ay, pues mira, hoy, por ejemplo, estaba en un café, me he parado un chico, oye, ¿eres española? Sí, ay, ah, pues sé sí qué, ay, pues te doy mi número, pues vamos a tomar algo. Esto me pasa en Barcelona y digo, ¿dónde vas, sabes? No lo hago. Pero aquí es como que te fías más de la gente, porque hay mucha gente que está como en tu misma situación y te abres más y conoces gente tanto de España como de cualquier, yo, por ejemplo, en mi piso somos todas de un país distinto y convivimos súper bien y aun siendo de, de cada una de una punta del mundo y es súper curioso porque dices, al fin y al cabo, acabamos haciendo las mismas cosas y nos gustan las mismas cosas y tal, o si no, un día pues también intentamos hacer a veces cenas internacionales y cada una cocina algo de, de su país y cosas así, es muy divertido. Entonces, lo que, lo que más me ha cambiado es que levantas no tienes una rutina, Queda un poco así, pero es verdad, yo no tengo una rutina, ¿sabes? Porque también a veces no sé los días que trabajaré. Ah, bueno, pues planeo esto. Ah, pues mira, tengo que cambiar los planes porque no sé qué. O porque me han porque hay un, un mercado de no sé qué. Ah, pues quiero ir tal. Estás más abierto a hacer cosas distintas de las que hayas en, en, tu, en tu ciudad de donde vives. Vale, yo australianos he conocido pocos. Porque, a ver, ¿qué pasa? O sea, es lo que yo siempre he pensado. Eh, cuando yo estaba en la uni y venía un grupo de Erasmus, entraban en tres... En clase, estos chicos son de Erasmus, tal. Pues bueno, sí, les hablabas, tal, o si que hacer algún trabajo con ellos, pero yo no, normalmente yo no quedaba con ellos después de clase ni nada. Porque yo tenía mis amigos allí, pues un poco aquí como los australianos. En plan, vale, ¿conoces a alguien? Yo en clase he conocido gente, pero claro, si ya tienen su vida, tienen sus amigos o sus parejas, su rutina aquí, ¿sabes? Entonces como cuesta más integrarte a ellos. No es que sean, o sea, yo los que he conocido no son cerrados de mente ni nada, ¿eh? no, no me encuentran en plan, no, porque eres de fuera, no te hablo, no, no, al contrario, te preguntan, ay, qué fuerte, qué tal, y por qué, no sé qué. Pero mmm, no, no son mis amigos aquí. Pero, por ejemplo, también en el restaurante de trabajo hay una chica que es australiana que me llevó genial con ella. Y, y sí que, bueno, pues salimos de fiesta y tal, y, y es muy divertida. Y es, a ver, yo no creo que sean cerrados, pero es eso, bueno, pues vienes a mi país, yo tengo mis amigos y tal. Eh, pues no sé a mí también me, me costaba cuando estaba en Barcelona de venía gente de fuera y claro los Erasmus se acaban juntando con los Erasmus pues aquí lo mismo no la gente que viene de fuera los extranjeros nos, nos acabamos juntando entre nosotros pero no por otra cosa vale pues los que vengan ven, los que quieran venir que, que vengan con muchas ganas con mucha energía y, y con la mente abierta no sobre todo y que, que aquí cosas que, que quizás en España no tenemos tanto tan adquirido, no van a compartir habitación o vivir en una, una, en, en una casa pequeña mucha gente o comprar muchas cosas de segunda mano, cosas así que lo hagan, que al principio cuesta un poco choca, pero que lo hagan y, y nada, y que eso con mucha ilusión, yo creo que con la ilusión y con ganas puedes conseguir todo lo que todo lo que quieras. Pues nada, los que estáis por llegar o os estáis pensando venir, que, que yo os animo al 100%, cien, que la experiencia es increíble y, y que adelante. <risa> Adiós.